Pereiro Real, el origen de todos los males Romina Pereiro y Jorge Rial vivieron juntos un idilio rápido y furioso Se conocieron a través de las redes sociales Hicieron una gran fiesta de casamiento Estuvieron cinco años en pareja Intentaron ensamblar las familias Se divorciaron y ella terminó con un pico de estrés internada en una clínica Pero recién ahora se empiezan a ver los hilos del origen de todos los males. Yo fui uno de los mayores problemas que tuvieron, así que nunca me cayó ese chica a mí. Pero está a lo mejor, ya se separaron, se divorciaron, así que nada, no, está a lo mejor. Lo que intentamos es ensamblar una familia en la que estuvieran incluidos todos. Claro. Lo bueno, qué sé yo, no pudimos. Lo bueno, qué sé yo, no pudimos. Ella supongo que le quiso dar como un lugar, nuestro lugar, el mío y mi hermana, a las nenitas de ella, y bueno, no lo pudo lograr, no lo va a lograr. Mi papá tiene dos hijas, somos Rocío y yo, nada más. ¿Pensás que ella nunca las aceptó a ustedes como hijastras? No, y yo menos como madrastra. ¿Nunca las aceptó a ustedes como hijastras? No, y yo menos como madrastra. Y pensar que toda la historia de amor comenzó por un chat. ¿Quién me explica la mente masculina? Si querés te cuento. Gracias por hacerme recuperar las ganas de tener una familia el amor, por sentirme armado respetado y sobre todo cuidado Yo también estoy feliz de tener una familia que este momento no me lo voy a olvidar nunca en mi vida <ríe> amo. Yo creo que los dos nos merecíamos esto Lo que no te mata te fortalece Nosotros estamos muy fortalecidos con el amor que nos tenemos Así que estamos muy bien, es una noche mágica. Más Acá está ya, eh, recién casado, eh, ya soy el, el esposo de Romina Pereiro, así ya me conocen, Gracias. dejé de ser Jorge Rial. No me siento cómoda hablando de nada que tenga que ver con lo privado, ¿no? sé, que, sé que soy familiar de una persona pública, muy pública, eh, yo trato de acompañar desde el lado que puedo, sé que por eso también yo un poco también soy pública y quieren saber, pero no quiero hablar de eso porque... Me siento incómoda y no me sale. Yo ya no creo en esto, ni en la convivencia. Mata el amor. La convivencia ¿viste? No, no, mata el amor. Así que lo mejor es estar el tiempo que quiera. Dolina estar. dice eso. Él sí lo dice, que es inteligente. Oye, no es un boludo como yo. Mariana, tengo los huevos al plato. Sí, de vos, sí. de todo el mundo. No me rompa más las pelotas. Pueden salir absolutamente todos de mi vida. Les voy a agradecer mucho. Quiero tener una vida tranquila, la que me merezco. Así que, por favor, si no la llamas más, sería... Un besito, Mariana. Sé tu vida. Marav Gracias. Un besito, Mariana. Sé tu vida. Marav Gracias. Uno de los temas de la semana es la separación escandalosa, de Jorge Rial. Así lo hubiera titulado Rial si <risa> hablara de otro, ¿por qué no lo haríamos con él? Efectivamente, estoy separado. Ella está súper angustiada. Una de sus hijas vio un montón de cosas ayer en las redes sociales le una pregunta. y una muy ¿Hija mal. De, ¿Y la hija de Rial o hija de Romina? No, hija de Romina. de Romina. Internaron a Romina Pereiro con un fuerte... Dolor en el pecho. ¿Qué no dio estas oficiales que... de grave? Que el ex marido de la mamá, que él mismo confirmó que estaban separados hace mucho. Y no, eso no o... se lo había comunicado hasta ¿Vendría es una que nueva está... novia? mentís es... ¿Sí? categóricamente el romance con Quevedo, no? ¿Eso sí? Son pelotudos. No. ¿De verdad les pregunto? ¿Son pelotudos? ¿De verdad les pregunto? Efectivamente y lamentablemente firmamos los papeles de divorcio. Oficialmente. Oficialmente. Eh, con pena lo digo esto, no lo digo con alegría, y ella también. A ver, bueno, ¿quién me explica toda esta situación? Luis bueno, Bremer. Ver, el tema vuelve de alguna vuelve, manera por la nota donde Morena habla de todo, de sí. una nota completísima de Santi Esposato, y entre ellas cosas dice que el principal obstáculo en ese matrimonio y o familia ensaplada era ella. Pero aparentemente no era solamente ella, sino esa familia que no se pudo integrar. O que querían integrar de una manera y finalmente no se pudo dar. Una empresa difícil también, ¿Cómo? ensamblar una familia, Cosa que no, no es fácil, ¿no? Claro que sí. Y más con, una lotería, con te adolescentes diré. o grandes. Claro, claro. ya opinan como opina sí. morena, ¿no? Claro. Le dice, tu señora no me gusta. Claro, claro. Que epa, y que tu hija te diga, pero pará, ¿le los dijo hermanitos? eso? Epa. De, de, los nuevos, o sea, pero los claro. otros hermanos, porque eso también es todo un desafío, más allá de para la pareja, los hijos de la nueva pareja de tu padre o de tu madre pasan a ser tus hermanos.